Hola, soy Joan de NaturPixel, hoy os queremos presentar el Color Monkey, un espectrofotómetro con el que vamos a poder eh, calibrar nuestro monitor y a la vez también generar un perfil ah, para nuestra impresora. Pretendemos es conseguir un flujo de, de trabajo coherente en color y que lo que veamos en nuestro monitor sea lo más parecido a lo que vamos a imprimir. El Color Monkey viene acompañado de un software muy sencillo que nos va a a guiar en, en, en todo el proceso y básicamente consta de una pequeña ruedecita que dependiendo de la posición en la que esté, vamos a proceder a, a realizar el perfil para nuestro monitor lo colgamos delante de la pantalla, seguimos las, instruc las instrucciones del software que a continuación vamos a ver en el screencast y si queremos crear un perfil de impresora, siguiendo otra vez las instrucciones cambiaremos la posición de la ruedecita imprimiremos una serie de parches que vamos a proceder a leer manualmente. Una vez tengamos el monitor perfilado y nuestra impresora, imprimamos utilizando el perfil generado vamos a conseguir un flujo de, de trabajo de color eh, correcto. El software de color Monkey nos va a permitir de una manera muy sencilla y en todo momento guiada eh, calibrar nuestro monitor, hacer un perfil para nuestra impresora o generar el flujo de trabajo completo, es decir, hacer las dos, co las dos cosas de, de manera seguida. Entonces, vamos a, a empezar por hacer un perfil de, de pantalla y simplemente eh, es seguir los pasos que nos va pidiendo. Aquí nos está diciendo que seleccionemos si se trata de un LCD, de un PC portátil o incluso de un proyector. En este caso, como es un LCD, dejamos seleccionado por defecto LCD y nos encontramos que tenemos dos maneras de hacer el perfilado de pantalla sencillo que no nos va a preguntar absolutamente nada el siguiente paso va a ser colocar el espectrofotómetro encima de la pantalla para que lea los parches y va a acabar generando un perfil y dejándolo instalado en nuestro sistema o el avanzado que básicamente podemos ajustar o tener en cuenta dos cosas una como ya os comenté eh, el Color Monkey tiene la capacidad de, de hacer una lectura de la luz ambiental y, y tenerla en cuenta en la medición. Cuando hemos decidido si lo queremos hacer de manera sencilla o avanzada, uh, simplemente le damos a Continuamos siguiente Y aquí ya nos está mostrando en qué posición debemos colocar la rueda del Color Monkey para, en este caso, calibrar el dispositivo. Nosotros ya tenemos el Color Moon conectado por USB al ordenador y en el momento que giramos la ruedecita lo detecta en el software y ya nos está diciendo que va a hacer la calibración. Le damos a calibrar Una vez calibrado nos dice que debemos mover otra vez la ruedecita la ruedecita queda fijada en la posición de, de para medir la luz ambiental. Le damos a siguiente. Va a hacer la medición. En todo momento hay explicaciones de, de, de qué va a hacer el, el dispositivo, de las mediciones que va sacando. De cuando está hecho es una, un software que se entiende muy fácilmente. Una vez realizada la, la medición de la luz ambiental, volvemos a hacer la ruedecita para ya pasar a leer los parches en pantalla Cuando lo tenemos en la posición nos da todo ok, vamos a siguiente y simplemente nos está diciendo que debemos colocar eh, con la funda que lleva el color monkey mmm, dejarlo colgando en esta posición y, y seguidamente va a proceder a, a enviar los parches y, y el espectrofotómetro a leer y empezar a a crear el perfil Y aquí ya está pasando todos los parches. Una vez finalizado este proceso nos va a dejar el perfil instalado y podremos ver el, el antes y después para comprobar la, la eficiencia de, del Color Monkey. Si lo que queremos hacer es un perfil de impresora pues igualmente vamos a tener todos los pasos gui guiados en todo momento. Nos va a pedir si queremos crear un perfil nuevo optimizar un perfil que ya, que ya tenemos simplemente le decimos crear perfil nuevo, seleccionamos la impresora para la que queremos el perfil y nos permite poner un nombre que, que vamos a poner para luego sepamos que es nuestro perfil le damos al siguiente y la impresora automáticamente va a imprimir el formato A4 una tabla con 50 parches estos parches seguidamente lo que vamos a tener que hacer es pasar el color monkey con la posición que nos indica el software eh, desplazarlo eh, continuo por encima de, de las franjas de parches y en nada en 30 segundos ya tendremos leída la primera tabla a continuación debemos sacar una segunda tabla para completar los 100 parches en total y una vez mmm, Teniendo en cuenta todo el proceso de secado de, de las tintas, dependiendo del papel, volverá a, a, a leer a, a la otra carta de Apaches. Una vez realizado, sin decir nada más, nos va a generar un perfil, lo va a instalar por defecto, dependiendo del sistema operativo, en, en, el, en el lugar específico donde re, residen los perfiles. Y ya lo podremos aplicar en nuestro Photoshop, en Lightroom, en el Aperture o donde nos, nos haga falta. Una vez tengo impresa la, la carta de parches, el color monkey nos va guiando y en este caso nos, la carta sale numerada del 1 a 5, nos dice que empecemos por el uno, el primer, la primera franja de, de parches, en el momento que la tenemos leída nos dirá que pasemos a la segunda, tercera, cuarta y así con las dos cartas de parches. Cuando tenemos el monitor perfilado, como el perfil ya queda instalado, no veo más problema que ir renovando ese perfil. Eh, en cuanto al perfil de impresora, una cosa es tener realizado el perfil y la otra es aplicarlo correctamente cuando vayamos a imprimir nuestras imágenes. Esto lo vamos a explicar en otro screencast, eh, ya que tenemos que tener en cuenta varios aspectos como por ejemplo desinstalar la gestión de, de, de color de la impresora, ya que nos vamos a gestionar el color con un software, por ejemplo con photoshop lo vamos a gestionar a través de un perfil que hemos creado nosotros eh, para que no haya una doble interpretación del color una de las cosas más importantes es desinstalar la gestión de color de la impresora aunque hay otros aspectos a tener en cuenta, como os comento va a ser otro screencast donde nos vamos a repasar exactamente ¿Qué tenemos que seleccionar? Vamos a coger de modelo el Photoshop, el CS4, qué tenemos que seleccionar para utilizando un perfil que, te, que hagamos hecho nosotros o que sea de la casa por ejemplo de, del papel que, que gastamos, pues imprimir correctamente.